Desde el cielo más puro de América, Santa Cruz de la Sierra, con todas las actividades folclóricas a través de Avia y a la televisión. Como siempre, nosotros uniendo Bolivia a través del folclor nacional en otro programa más de Alegría de Mi Corazón, Madeleine. Así es, Franco, ¿cómo estás? Eh, estamos muy contentos de poder estar un programa más con todos ustedes, con padres y comadres de todo el país, para llevarte todo lo mejor del folclor de este Santa Cruz de la Sierra. Y para ello vamos a agradecer a las empresas que ponen la confianza en Alegría de Mi Corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. Así es, Franco, quiero aprovechar para hacer un agradecimiento especial a la tienda que me viste programa tras programa y al mismo tiempo dar un consejo a todas las comadritas folcloristas que nos ven por las pantallas de alegría de mi corazón. Si quieren lucir siempre a la moda y elegante, debes dirigirte a Creaciones y Diseños Solange donde te ofrecen todo lo que venga a ser en el vestuario de La Cholita Paseña, desde los accesorios hasta la parada en general. No te olvides pasar por la zona de La Ramada, Calle Vituipue, Comercial Oruro, Planta Baja, local número 19. Para mayor información, los números se encuentran en el pie de pantalla. Sin más que decir, es momento de presentarte cada una de las actividades en cuales estuvo alegría de mi corazón presente. De esta manera, te damos la cordial bienvenida. Cordiales saludos para todos y cada uno de ustedes Y muchas gracias por estar pendiente de cada uno de nuestro programa Que te llevamos desde Santa Cruz, Madeleine Así es Franco, ya estamos cerca de lo que viene a ser la festividad de la Virgen del Carmen Y los ensayos se intensifican a nivel Santa Cruz Y para aquello, Alegría de mi Corazón está presente con diferentes fraternidades Y hoy nos tocó acompañar a los caporales CBN Veamos <risa> De esta manera, diferentes fraternidades se van alistando para la gran entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz y por supuesto presente también en otro de los ensayos. ¿Cuál es, Maela? Así es, Franco. Estuvimos presentes ahora con una danza pesada como lo es la morenada transporte pesado Señor de Mayo Santa Cruz que hicieron un pequeño recorrido rumbo a su salón de eventos Las Perlas ya en su primer gran ensayo con miras a la entrada de la Virgen del Carmen. ...tenemos que ir a un pequeño corte comercial... ...no se muevan... ...que ya volvemos con mucho más de Alegría de mi Corazón. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? En este espacio, conociendo al folclorista de corazón... ...esta vez tenemos la grata visita de un folclorista del corazón... ...que lo vamos a conocer más en detalle... En la actualidad, Bailando lo que es el Salahí. Para ello le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Qué tal? Eh, John Anave, bienvenido al programa Alegría de mi Corazón. Bueno, eh, la verdad es, eh, primeramente agradecer a tu persona y a tu oficio del programa Alegría de mi Corazón. Y Como dice el nombre, no es una alegría de, de corazón para poder expresar a los folcloristas de a fondo muchas veces son solamente se le conoce en oportunidades de eventos, pero no saben la trayectoria, de lo que uno hace detrás de, como se dice, detrás de cámaras de cada fraternidad o de cada personaje. La verdad que para mí ha sido un trabajo muy complicado, se podría decir, desde muchos años. Coméntenlo, en qué, ¿en qué fraternidad o qué ha empezado bailando lo que es la música folclórica? Bueno, eh, eh, siempre he sido amante del de folclore, he empezado yo desde el, hablamos del 99, he ya. empezado yo como bailarín, para entonces era el, uno de los testigos, este ballet La Marcada, ballet de Chacarena, ah, ahí bien. es donde yo me he iniciado como, como bailarín, ya en el 2010, ya a finales de 2009 ya encaminamos otro proyecto, lo que es la fraternidad Tincus Tolcas de lo que es como siguen diciendo subiendo hacia arriba no desde el sur ya yendo a lo que es la parte del occidente el ritmo de ting exacto no desde ahí allá muy como al principio era un pequeño una escuela de baile un ballet y hemos ya una fraternidad digamos armado con la finalidad de participar como se dice en las grandes ligas lo que es la entrada virgen del carmen ahí nos hemos iniciado nosotros entonces ya 2010 hasta el día de hoy esa la fraternidad de Ting Callazas Sigue con vida, está bueno. conformado por puro joyo, al liderazgo ya lo he dejado que ellos encaminen, pero gracias a Dios siguen. Son cinco años absolutamente que han salido campeones en el danzarte, es lo que es en este evento y entre sí. muchos otros festivales. Y nada menos que un festival grande también, donde participa no solamente a nivel Santa Cruz, sino también a nivel nacional, ¿no? lo que es el danzarte. Ya, en la actualidad, John, eh, un ritmo que eh, de a poco a poco eh, ha empezado, como decir, de a poco, pero ahora ha evolucionado y ha cruzado frontera, como es el Salai. Coméntenos, ¿cómo ha llegado a este nuevo proyecto, como es, como un folclorista de corazón, el ritmo del Salai? Bueno, eh, en la época cuando yo, por ejemplo, estaba en la asociación, siempre decía, ¿no? El eh, folclorista es aquel que, que baila la diversidad de folclores. Yeah. Ya empecé por el uno, llegué al otro, ahora quiero... Eh, Encaminar otra etapa de mi vida con otro, con otra esencia del baile que hasta el momento no había yeah. en Santa Cruz. Entonces, al final del 2016, nosotros ya, ya gestionamos para traer el nombre de Cochabamba y a principios del 2007 se hizo la fundación la primera semana, del 5 de enero. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con el proyecto de la Fraternidad Artística y Cultural Salai Cochabamba Santa Cruz. Hasta el día de hoy ya vamos rumbo a nuestro tercer aniversario, donde gracias a Dios ya con el bastante tiempo de experiencia que hemos tenido eh, encaminando en, en diferentes eh, otros eh, proyectos, nos ha ido muy bien, la rateta muy sólida. Ya. Ustedes mismos han sido testigos de hace poco hemos hecho nuestro aniversario. La verdad, eh, para nosotros fue una alegría bastante hacer ese retumbe de evento. Qué bueno, eh, el Salay, como lo decía al comienzo, eh, como si se ha cruzado frontera. Coméntenos esa parte eh, cuánto, eh, con cuántos integrantes ha empezado y, y en la actualidad, cuántos son y cómo van los preparativos, sabiendo que ya estamos a solamente. Eh, días de lo que es esta gran entrada virgen del Carmen. bueno esta es la fraternidad en sí empezamos nosotros un miércoles 5 de, de enero empezamos con 6 con 8 personas ya y a partir de los días se han ido sumando a la actualidad si usted sabe a veces muchos ateos no nos faltan como se llaman los pasapasas que van sí. por aquí allá Exacto. pero tenemos un grupo sólido de unas 60 personas sólidas Qué o sea bien. Eh, personas fraternos activos que, que llega un momento Están en cualquier presentación Siempre la fraternidad está día a día realzándose Que bueno eh, Como usted, folclorista de corazón eh, En este espacio eh, Bailando diferente ritmo eh, Que le puede decir a toda la juventud a nivel nacional Que seguramente algunos, algunos de ellos Están iniciando en algún ballet En una fraternidad pero eh, usted, como lo ha vivido, ¿qué le puede decir? ¿Qué experiencia que ya ha tenido le puede eh, dejar a los jóvenes más que todo? Bueno, eh, una frase que yo rescaté en una ocasión en el Festifrón, cuando me encontré con un personaje grande que todos pueden conocer la música del Sur, yeah. que es Juan Enrique Jurado, siempre en una frase me lo dijo, ya sea este, ya sea el otro, primero lo muestro, luego el resto. Entonces, esa frase quedó en mí, de bailar, lo muestro. No, yo por ejemplo eh, no solo no por lo que vivo aquí o por, por el oriente o el occidente sino encaminar o ejercer eh, difundir el folclore nacional porque rojo, amarillo y verde es, es todo Bolivia sí, entonces tiene lo que es el valle, tiene el oriente tiene el chaco, tiene el altiplano en sí, todos los folclore nacional y, y yo les, les, les invoco ¿no? les, les incluyo a los jóvenes que antes de de, de querer fomentar o ejercer otro ritmo que hoy en día tenemos lo que es el, la juventud y la, la moda que llamamos. Son eh, bailes que llevan, tal vez un, serían obscenos, ¿no? Que ya más allá tenemos muchas consecuencias. ¿Por qué no primero eh, valorar lo, lo, lo nuestro, lo que es el folclore? Eh, recordar nuestras raíces que han sido de, de... Si vemos nuestras generaciones, por ejemplo, mi mamá es de La Paz, mi papá de Oruro. Yeah. Entonces ya vemos de dónde vienen nuestras raíces. Exactamente. ¿no? Ese ritmo. Sí. Bueno, qué bien. Así de esta manera eh, hemos conocido a un folclorista de corazón acá en Santa Cruz de la Sierra. Y por supuesto hoy en la actualidad eh, está incursionado en lo que es esta fraternidad Saley Cochabamba, Santa Cruz y nada menos que este ritmo del Saley. Ya para culminar, eh, saludo, la cámara suya para todo el país a nivel nacional, como se dice, alegría de mi corazón. Bueno, pero queremos saludar a todo, eh, a nivel nacional, a toda la a todo el programa que nos están viendo e invitar a toda la juventud aquí en Santa Cruz que tal vez guste eh, y quiera formar parte de la fraternidad Sala de Cochabamba-Santa Cruz. Los ensayos son los días eh, martes, jueves domi y domingo. Martes, jueves de 7 a 9 de la noche en el Parque Urbano Segundo Anillo. Los domingos de 5 a 9 de la noche y rumbo al, a la gran entrada a la Virgen, de, Virgen del Carmen Qué bueno, muchas gracias eh, John. Hasta una próxima oportunidad seguramente eh, estando en diferentes actividades como es de su fraternidad. Bueno, siempre aquí vamos a estar compartiendo y en cualquier momento vamos a estar visitando aquí con grandes novedades. Y siempre queremos agradecer lo que es el prestigioso audiencia del, del programa Alegría de mi Corazón. Esto fue Folclorista de Corazón. Seguimos con más Alegría de mi Corazón y las actividades chaqueñas y folclóricas no paran en Santa Cruz. Y para aquello Franco nos tiene más detalles. Exactamente, Madeleine. Acá en Santa Cruz de la Sierra las actividades chaqueñas no paran. Y para ello estuvimos presentes en el segundo festival de la Chacarera y el Chamamé acá en Santa Cruz de la Sierra, donde hubo diferentes artistas, entre ellos Nuevo Talento. Aquí te mostramos las imágenes. Gracias amigo por estar pegadito a través de su pantalla como también a través de las redes sociales y una vez más te hacemos recuerdo que estamos en el Facebook con Alegría de mi Corazón y no te olvides de buscar también había Ya la televisión en vivo. Maeley, es momento de ponerle más ritmo al programa. Claro que sí, Franco, nos vamos con el grupo de Raimi Bolivia con este tema Cusillos. Que lleno de revientos los crucillos muy contentos saltan brincan realizan la a así igual. Así de esta manera vamos uniendo Bolivia a través del folclor nacional, mostrándote en alegría de mi corazón cada una de las actividades que se realiza acá en Santa Cruz de la Sierra. Maile llegando a la parte final. Gracias Franco, quiero aprovechar para mandar saludos hasta la ciudad de La Paz, a la familia Mejillones Calizaya que nos ve programa tras programa y a la fraternidad Siempre Vacunos de la Paz del Gran Poder. También a la Central Mejillones de Bolivia y la Junta de Fundadores que también nos acompaña programa tras programa. Y también quiero llegar un cordial saludo a nuestros grandes amigos y, y folcloristas en el sur del país... ...más propiamente al Chaco Boliviano, a nuestros grandes hermanos de Tarija... ...cordiales saludos y gracias por estar pegadito a través de la pantalla de Aviella, la televisión. Así es, Franco, también a cada una de las fraternidades de danza liviana, danza pesada... ...conjuntos autóctonos y ballets y colegios que nos siguen a través de las redes sociales... ...y también por las pantallas de Alegría de Mi Corazón. Sin antes que decir, sin antes que nos vayamos, mejor dicho vamos a agradecer a las empresas que ponen la confianza y alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. Así es, eh, agradecer a la tienda que me viste programa tras programa, diseños y creaciones Solange, que te ofrecen todo lo que necesitas en cuestión de la moda de la cholita paseña. Nos encuentras en la zona de la ramada Calle Vituipue, Comercial Oruro, Planta Baja, local número 19. Atención con exclusividad y garantía solo en Creaciones Solange. De esta manera nos vamos, nos reencontremos en un próximo programa seguramente estando presente en cada una de sus actividades o ensayos. Desde acá, desde Santa Cruz de la Sierra, hasta aquí fue el programa Alegría de mi Corazón. mi amor, valgo mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría en mi corazón la prenda más